El artículo 35 del reglamento del Senado eh, habla de la mesa del Senado, la presenta, presenta la mesa del Senado. Y es en el artículo 36 donde este reglamento... Espera un momento, senadora Barrochate. Un momento, por favor. Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio y guarden silencio. Continúe. Decía que en el, el, el artículo 36 del reglamento se recogen cuáles son las funciones de la, de, de la mesa. Por ejemplo, la Mesa es quien concreta el calendario de actividades del Pleno y de comisiones. La Mesa también determina el calendario de actividades eh, del Pleno, califica todos los escritos parlamentarios y los admite o los rechaza, aprueba el proyecto de presupuesto, dirige y controla su ejecución y aprueba las modificaciones que sean necesarias. Y tiene otra serie de, de funciones generales, pero que en cualquier caso lo que podemos afirmar es que las funciones de la mesa son muy importantes. Son tan importantes que todos necesitamos conocer el contenido de las deliberaciones que se llevan a cabo en esa mesa. Tan importantes son las funciones de la mesa, en, ta, en tal medida nos afectan que el reglamento reconoce también que es posible pedir la reconsideración de algunas de las decisiones de la mesa. Cada uno de nosotros, senadores afectados o grupos parlamentarios afectados, podemos pedir a la mesa que reconsidere una decisión y la mesa tiene que resolver esa petición Y Tiene, en que... Silencio. Continue, senadora. Tiene que resolverlo de manera motivada. Motivada, claro, porque queremos saber por qué nos dicen que sí o que no y en base a qué intervenciones y cómo se ha apoyado una postura u otra. Los grupos parlamentarios que tienen presencia en la mesa tienen conocimiento de las deliberaciones de la mesa. Y aunque el reglamento del Senado posibilita una composición plural de la mesa, lo cierto es que no se aprovecha esa posibilidad y en esta mesa no están representados todos los que podían estar o todos los que, a juicio de algunos, deberían estar. La cosa es que hay muchas decisiones que toma la mesa y hay. Continúe, senadora Borrochate, y guarden silencio, por favor. Estimados senadoras y senadores, ¿me hacen un poquito de caso? ¿O por lo menos no me hacen caso, pero en silencio? Senadora Borrochate, y eso me corresponde decirlo a mí. Usted continúe con su intervención, por favor. Si se trata de eso, vale. En fin, que hay muchas deliberaciones de la mesa que no nos enteramos de la fiesta, porque no estamos en la mesa. De forma que, eh, como a mi grupo sí le interesa saber qué cosas se deciden en la mesa y en base a qué criterios se toman esas decisiones y en base a qué intervenciones se toman esas decisiones, solicitamos, en base al artículo 25 a la mesa, que se nos enviara una copia del acta, del acta aprobada en, en cada mesa. Entonces, cada semana que se celebra una sesión de mesa, solicitamos esta, el envío de esta documentación que el artículo 25 del reglamento eh, nos ampara en esta petición. En una, esta, esta solicitud la hicimos el 13 de diciembre de 2016. El día 20 de diciembre de 2016 la mesa se reunió y acordó remitirnos el contenido de estas actas. En esa misma reunión intervino el, el letrado mayor, y el letrado mayor eh, comentó que podía, podían publicarse en, eh, en la web de la Cámara, podían hacerse públicas la, el, el contenido de las actas de la mesa. Separando del contenido de estas actas la parte deliberativa. Es decir, se publicarían las decisiones, pero no las deliberaciones. La Presidencia le dijo, el Presidente le dijo al Letrado Mayor que, que avanzara en ese, en ese sentido y que, que trabajara en el sentido de la transparencia y de la publicación de las actas en la web, para que estén en conocimiento de toda la ciudadanía. Los porque pude leer, leer el acta, porque como se me envió, pude leer el acta y yo sé, porque leo otras actas también, que realmente tanto la Presidencia como el Letrado Mayor están, eh, digamos, están comprometidos en esta labor de transparencia en base a una estrategia que, que han diseñado para que, para que esta Cámara sea transparente. Entonces, en ese sentido, yo tengo que reconocer esta disposición de la Presidencia y del Letrado Mayor por hacer transparente eh, las decisiones que se toman en esta Cámara. Hmm. Hace muy poquito, hace dos semanas, en base a este encargo que se, le, que se le transmitió al Letrado Mayor, la Mesa tomó la decisión de hacer públicas en la web las actas de la Mesa. Pero se van a hacer públicas las decisiones, no se van a hacer públicas las deliberaciones y las intervenciones se podría pensar, alguien podría pensar que con la publicación de las decisiones es suficiente. Pero entonces yo les diría que hagan un ejercicio de imaginación y que piensen que su grupo parlamentario no está en la mesa. Que se lo imaginen de verdad y piensen si es lo mismo que se publiquen las decisiones en la página web, o que se publiquen las deliberaciones en la página web, que podría ser la intranet o podría ser la página pública. Eso es, eso es otra cuestión que habría que debatir. No es lo mismo, y si se preguntan sinceramente, quitándose de la presencia en la mesa, estarían de acuerdo conmigo en que no es lo mismo conocer las decisiones de la mesa que conocer las deliberaciones de la mesa. Y seguro que considerarían que es derecho de todo senador, como no puede ser otra cosa, conocer el sentido de las decisiones, el camino que ha llevado a tomar esas decisiones, es decir, el sentido de las deliberaciones del órgano. Y además es que no queremos, yo por lo menos no, no me conformaría solo con eso. En el Parlamento Provincial de Vizcaya, por ejemplo, les leo el artículo. En, en, el que, en el que se habla de la publicidad de los actos de la mesa y dice que a los grupos que no tengan representación en la mesa se les remitirá copia de la convocatoria de la mesa y copia de la totalidad del acta de la mesa celebrada. Esto es en Vizcaya. Pero si nos vamos al Parlamento, de, al Parlamento Europeo, en el artículo 35 también se dice las actas de la mesa y de la Conferencia de Presidentes se traducirán a las lenguas oficiales, se imprimirán y se distribuirán a todos los diputados y serán accesibles al público, salvo que la mesa pero la salvedad es para el público, salvo que la mesa bueno, establece una serie de, de, de requisitos en los cuales tal vez no deberían ser públicas. Los diputados, además, fíjense, podrán formular preguntas sobre las actividades de la mesa. De la, y también de la Conferencia de Presidentes. Es decir, no es ninguna extrañeza, eh, no es ninguna extravagancia eh, requerir que las deliberaciones de la mesa sean públicas y conocidas para todos y cada uno de los parlamentarios que forman parte de este órgano. Así pues, yo quiero reconocer la labor de la mesa, de su presidente y del letrado mayor en ese compromiso de transparencia con el público en general, pero quiero pedir a esta Cámara que se recoja reglamentariamente que se recoja, recoja y no por una decisión de mesa que tiene una eh, jerarquía normativa distinta, que se recoja en el reglamento el reconocimiento que tenemos todos los senadores al derecho a conocer las deliberaciones de los acuerdos de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias senadora